Yeah, yeah, yeah Hey, baby, baby Bye Otra vez chita por mi tu a la party Si tú quieres un poco de mari Este es el estilo de Bowman Marley. Marley. Este es mi estilo ya con flow Si quieres que te dé un show Subete que tú eres ya mi daddy, otra vueltecita por mí, súbete a la parís, Si quieres un poco de maní, marí, poco de maní Súbete que tú eres ya mi daddy, otra vueltecita por Oh, my aquí lo hacemos así Contigo yo me envolví A tu gata vida mire A mí Algo por lo que viví Algo por lo que viví Algo por lo que viví Ya que cumplí Así me lo dijo Mi tía Lucy Lucy Mami La la ya ya la, la, la.